Y, y, y, y, y, y con otro video para el canal estaba les traigo con marihuano marihuano nos apareció el pinche viejo gordo con que mi carnal mi brother acá mi carnal de hermano acá fuá fuá fuá buenas noches señor marihuano marihuano marihuano Noches huevos. do do mari, do do mari huevos qué viejo gordo no más sobres güey ¡Madres, güey! ¡Está potente! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡No mames, güey! No, ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey! ¡Qué pedo, güey! ¿Qué pedo?